Ok, bueno, well, listen, uh, Richard... Eh, bueno, mucho tiempo en inglés ahora. Eh. Vamos ahora, cambiar, entonces, eh. Eh, si quieres podemos hablar un poco en español para terminar la, la charla, ¿no? Sí, sí, por favor. Eh, entonces, cuéntame, ¿tú trabajas eh, como profesor en Torrejón? Sí, soy, soy profesor de inglés. Al principio, eh, cuando nos mudamos a España en 2015, eh, trabajé trabajé con, con una, una academia aquí en Torrejón, que se llama Ebenen, y ah, sí. eh, en tu mundo también. Eh, eh, eso era durante, durante un, un año eh, o, o por ahí. Eh, y después, eh, cuando mi, nuestra primera hija eh, nació, también aquí en España, eh, eh, cambié mi situación y eh, era profesor de inglés a tiempo parcial para mí, en clases privadas, en, en varias empresas o en cas las casas de mis alumnos. Sí. Y a tiempo parcial, más o menos, eh, padre. Padre eh, que se llama Stay at home dad en Inglaterra. Ah, y sí, sí, sí. Países. Pero no había mucho de Stay at home, ni, ni ver Netflix, ni nada de eso. ¿no? Es, eh, eh, de hecho, eh, era mi idea para cambiar la situación porque eh, si, si estás trabajando en tu idioma todos los días, y si en casa estás hablando en inglés, eh, mi nivel de español no, no había Me iba mejorado. No a mejorar, ¿verdad? No. no, exacto, exacto. So, um, después de la baja de maternidad uh, de mi mujer, um, ella estaba trabajando a, a tiempo completo y uh, yo, bueno, decidió... Bueno, voy a cambiar la situación. Soy con la niña y voy a buscar un profesor para, para dar clases online. Sí. Eh, esa era la situación. Más o menos durante oh, dos o tres años o por ahí. So, uh -huh. eh, en, en después, eh, la segunda niña nació dos años y medio después uh -huh. y el, el circo eh, repetido. So, durante bastantes años eh, esta era la situación. So, sí, soy, soy profesor inglés, um, ahora más, estoy trabajando en, en empresas y cosas así. Y Bye. también, durante estos años, eh, también he tenido una experiencia de los monólogos, monogolista. Ah, sí, sí pusiste eso en el email. The thing, I think out of everything though, living in Spain for me is what I like to call interacting with the public etiquette right whereas other countries call them manners <laughs> <laughs> now i know i'm saying this from an englishman's point of view right and i know we've got a bit of a reputation for being a bit over polite you know overdoing it with the with the sorries and all that i said fair enough but for me there's a few like well-mannered basics in life right that you just don't really see in this country you know like punctuality <laughs> holding doors open for people who might want to walk through and, you know <laughs> waiters who smile <laughs> and drivers who use their fucking indicators now I don't know how many drivers have got in right this, this might annoy you but it's been fucking sending me over the edge right since the day I moved here but I've recently come up with a bit of a theory right that it isn't their fault that the Spanish don't use their indicators and the reason I think it's that is because they haven't named them properly, right. <laughs> Now, in England, we call them uh, indicators because you indicate to people where you're going, right? Might be right, might be left. Pretty basic stuff. Indicators. Here, though, they've called them intermittentes right? From the word intermittent, which basically fucking means, I don't know, maybe... maybe. <laughs> <laughs> It's almost like... Pues en Madrid, en La Latina, uh, hay, un, hay un teatro pequeño uh, que se llama Teatro de las Aguas y ahí hay un espectáculo uh, de, de bueno teatro y, y, y los melódicos uh, stand-up comedy, uh, en inglés. So, Sí, el público es de, bueno, de, de Estados Unidos, Inglaterra, todos los lados, ¿no? Ah, Pero la idea es um, especialmente para, para los ex extranjeros. Y, porque en Londres antes, eh, eh, bueno, durante, no sé, durante dos o tres años en, en eh, eh, los bares en, de, del mundo de, de monocolistas también tenía experiencia en esto. So, Uh, no tenía ni idea que puede, que podría hacerlo en, en, en España, pero al final al final sí. Y um, siempre, justo antes de la pandemia eh, hizo, hice hice hice hice un um, un un, uh, un espectáculo en español también. Era mi ah. objetivo era mi objetivo principal durante años. La o sea, imagínate si tengo un nivel para para hacerlo en, en castellano uh, y, y, lo, y lo hice, lo hice en febrero de sí. 2020. So. Chapo, chapo, porque, y, y bueno, intentaste eh, hablar, de... a ver, mi pregunta es, ¿hiciste el mismo, eh, la misma cosa en español que en inglés o lo cambiaste? Porque el, el humor español no es el humor inglés. Sí, muy buena pregunta. Um, no, eh, de hecho no, porque lo, le, el material eh, que tenía en inglés, más o menos, era eh, es un poco <coughs> eh, las cosas culturales eh, desde la punta de vista del extranjero. So, por ejemplo, los, los intermitentes, la gente un poco borde, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Um, pero para los españoles eso no es divertido, ¿no? Porque no. es... es es bueno, a veces es ofensivo. Este tío es una quejica, si no te gusta vete a tu país, no, pero para el resto tiene sentido, no es sí, sí, entiendo, jajaja, eso pasa todos los días. Entonces, para mi set en castellano, intenté. Eh, gira eh, la situación, ¿no? Um, porque el, eh, el humor es súper distinto. Sí. Um, uh, y, y, y una cosa que funcionó bien, la mayoría de mis set no, no funcionaba, es ¿eh? like, uh, fatal, fatal. Um, pero a, había, había dos o tres cositas que funcionó muy bien. Una era, um, era de... fue? fue? Ok, de... The, the, can. fue? Una anécdota de, de carne, y you no know, de carne de conducir o de, sí. algo así, ¿no? Um, eh, porque <risa> era en la primera semana en España, eh, había, un, había un toque en la puerta, eh, y este tío de, era el tío de Amazon ¿no? o algo así, y, y, y tenía una caja para mi mujer, y él digo, dice: Bueno, eh, pues, pues, ta, ta, ta, ta, el nombre de mi mujer. Pero, ¿tienes, eh, tienes, tienes carnet? Eh, en mi mundo, en mi cabeza, carne es, es, es carne, ¿no? Es tenera, cerdo, chorizo, claro. no el sé el qué. El animal. Claro, porque no hay... I es mean, carnet. carnet, pero dice carnet. ¿Tienes carnet? Ay, ¿El qué? Perdón. Eh, pero tu carne carne. Eh, si, si quieres la caja, necesito ver tu, tu carnet. Eh, y, de, de hecho, eh, eso es de verdad. Eh. Hace media hora antes eh, eh, estu, estuve en la, la carnicería y, y he comprado carne. So, bueno, eh, bueno son un poco raro la pregunta, pero sí, ven, ven, tengo carne en el, en el congelador, en la nevera, ¿no? ven, ven, tengo que hacer todo, sé que se, se ría mucho. Ah. Eh, no, no, es car, carne, no, carne, carne, carne, no, carne, es la misma palabra. Esta anécdota. Eso funciona muy no, bien, ¿no? ¿no? Es porque es más o menos la idea en, en, en, en, en comedy, comedia. comedia. Es, es si tienes la eh, actitud de traorearse a ti, sí. eh, es mejor, porque el, el claro. chiste o, o los problemas que tienes no están de los demás, no están de, de ti. Ah, mírame, mira mi acento, mira mis problemas con el idioma, es claro. difícil vivir aquí con esto, no sé qué. Y esto, esto funcionó, funcionó muy bien, so, sí. So, so, sí. Claro, claro, y es, es así el, el, el humor español. Y nada de, por ejemplo, el, el humor inglés de, de Inglaterra tiene que ver con el, el juego de palabras, ¿no? Sí. Como, eh, una palabra que es como otra palabra eh, y normalmente con un toque de sexo, ¿no? Algo sexual o algo así. Sí. Pero aquí en España van fatal, fatal. Eso es chiste. ¿no? Sí, no, no es solo eso, Gordon. Eh, bueno, también me costaba y también me costó, me costó mucho con eh, you know, las cosas culturales. Like the, I mean, por ejemplo, antes ¿no? del, del programa Little Britain, ¿no? like, uh -huh. I mean, I, I mean, cuando estás hablando con, con alguien de, de, tu, de tu tierra, y hay algo así, es súper cultural, eh, Fraggle Rock, The Eighteen, night Rider, eh, algo, algo, ¿no? Eh, Grange Hill, no sé, sí. si, si tú dices, Zamo, uh -huh. Zamo dice, no, I mean, yo entiendo qué que, que, que, que quieres decir, ¿no? Sí. Eh, y, y esta es, es, es, es igual eh, en, en algún país, en, en todo el mundo, ¿no? Hay, claro. hay una historia de, de programas de televisión, de, de todo, de canciones, y, y cuando... Cuando estoy con un grupo, eh, amigos o familia, eh, es fácil per perderme bastante rápido con esto. ¿no? Like, eh... También me pasa a mí, es, es, es que si tú no lo sabes, todo el mundo está riéndose y piensa, bueno, no me ha parecido gracioso, no, no lo he entendido. Normalmente tiene que ver con la cultura, con la televisión de antes, los anuncios de antes. Sí. Siempre es algo, sabes? Eh, sí. y, y tú, cuando yo escucho, por ejemplo, un, un cómico aquí en España, el 20% de los chistes no, no los entiendo porque son de la cultura. Sí. Y que lo, poco a poco voy cogiendo, ¿sabes? Sí. La, la sí. idea, pero muchas veces no. Pero no, no importa, es que no hemos nacido aquí en España, así que no vamos a saber cosas así. Sí. Sí, sí y, y, y para mí esa es, es, es eh, la otra parte de, de, mi, de mi objetivo de esta conversa, conversación, ¿no? de el tema de fluent o del tema de eh, 100% correcto todo el rato, ¿no? Es la... Like, eh, no eres de este país, ¿no? Es, es, es, estas piezas del puzzle que no están, no te importa mucho, like, it's, it's, it's ¿no? Es como hay un libro de... de 100% de, de, de los hechos, de, de las, las cosas de historia de, durante años y años. Es imposible. No. Eh, y relájate un poco. ¿no? no pasa nada. Si estás un poco ah, leao en una situación, dices, bueno, vale, no entiendo. también sí. una cerveza y dame más confianza. ¿no? Claro, claro. Y, y cometer un error no es nada grave. Cometer no. un error, de hecho, en mi opinión, es mucho mejor cometer errores y aprender de esos y, y sí. que, que no hablar. mucha gente no habla por no cometer un error sí. y que que no no estamos aquí para hablar no para hablar pues yo, yo yo era mi situación para, para, para mí no durante los los no sé los los primeros dos años estaba al al, al lado de mi de mi mujer no en, en su sombra más o menos claro. eh, es muy común eh, Sí, ¿no? En, en de, de hecho, prefiero o preferiría claro. que cuando ella no estaba, porque, porque qué medio ¿no? Qué medio Tengo que hablar, que tengo que comunicar uh, uh, a, a la otra persona. Y claro, claro, claro, con errores, con errores, pero más o menos... pero la, a, a, Tengo una frase, eh, en mi opinión, es, es, es, es impresionante para estas situaciones. Lo importante es comunicarse, ¿no? Es like si, si, si puedes dar el mensaje eh, eh, a alguien, then entonces tienes éxito, ¿no? Sí, um, sí, sí. Sí, sí es, es, es por eso hablamos, por eso hablamos. No hablamos para presumir de eso. nuestro español, no hablamos, ¿sabes? Hablamos para comunicarnos, y sí, nada más. Sí, sí. Y, y, y si la persona, en mi opinión, si la persona... No es lo suficientemente generosa mm. para darte ese espacio. Es mejor no hablar con esa persona y hablar con otra persona, ¿no? Alguien más amable, porque sí. la, las hay. En España ¿sabes? hay mucha gente súper amable y que, que te anima y, y cosas así. Entonces, sí. En, en, en, en tu opinión, Golden, hay una diferencia aprender el español aquí en España que en México, por ejemplo, en tu experiencia en relación a la gente y tal. O... Eh, es que, eh, bueno, solamente viví dos años en, en México, pero oh. tengo que decir que la gente me ayudaba muchísimo y tenía mucha paciencia, pero aprendí una cosa en México que sigo con la misma idea, que no deberíamos fiarnos mucho de lo que nos dice la gente sobre la gramática ¿vale? por ejemplo, por, por ejemplo la, la gente ¿sabes? típica no sabe mucho de la gramática saben hablar a la perfección pero no saben por qué ni, ni ¿sabes? entonces muchas veces en México yo, yo recuerdo un día que le pregunté a mi amiga eh, oye ¿cuál es la diferencia entre he comido y había comido? ¿Vale? Porque sí. yo sabía que eran cosas muy distintas y ella mm, déjame pensarlo, pensarlo y, y le costaba, le costaba encontrar la manera de explicar, eh, explicarlo. Entonces me dijo la verdad es que no hay mucha diferencia, no importa. Vale y yo pensé mm, eso se huele a, huele a excusa porque tú no sabes explicarlo. Entonces, sí. muchas veces la gente me daba consejos y no eran consejos buenos. Ahí, ahí en México, más que aquí en España. No, no, aquí también. La ah, gente, okay. si, tú, si tú tienes una pregunta sobre la gramática, tú puedes ir y hablar con tres personas mm. y te, las tres personas te van a dar una opinión distinta. Entonces, sí. lo, que, lo que en mi opinión es mucho mejor trabajar con un profesor ¿Sabes? Sí. Que haya hecho el trabajo, que, que entienda la gramática, mm. que hablar con, con toda la gente, porque la gente no... Tú, tú dices, ¿por qué usamos el subjuntivo allí? Y, y sí. a la gente dice, ¿subjuntivo qué es eso? Sí, sí, no oh, me, pasa, me pasa a mí un montón esto el subjuntivo, porque es un mundo bastante difícil para, para la gente que el idioma nativo es inglés, porque no existe, ¿no?, eh, mm. subjuntivo más o menos no existe. No, will... no se usa mucho. No. Pero sí, este, este es difícil. Y, y, y como tú dices, eh, la gente no, más o menos no, no sé por qué. Pero a mí, ¿no, no crees que es igual en, en nuestro país, Gordon? I mean, eh, antes de ser profesor, yo no ten, tenía mucho, mucha idea de, de past perfect. Or the past peor, peor. En, en Inglaterra, peor es sí. que no no sabemos casi nada de la gramática vale mm. eh, aquí en España las generaciones de antes han tenido mejor eh, formación en en, sí. en en la gramática saben los nombres por lo menos ¿saben? Sí, más en la gramática que que hablar sí. sí. pero pero lo que lo que no en Inglaterra hablamos muy bien simplemente sí. no sabemos ni por sí. qué pero sabemos cómo y cuándo, ¿no? Sí, es, eh, sí, la, la, la respuesta la mayoría de las veces es bueno, es, es por eso. No No sé por, por qué, pero Porque sí. así. ¿no? Porque sí, ¿eh? pero, pero por eso yo digo eh, la pregunta por qué no es una buena pregunta. Si tú quieres aprender el idioma, mejor no, no ir preguntando el ¿por qué? por qué, por qué. Mm. Dos preguntas muy útiles. ¿Cómo? ¿Cómo se sí. hace y cuándo se hace? Sí. Con esas dos preguntas sí aprendemos mucho, pero el por qué sí. vas a tener mucha R, ah, porque no sé qué, no es cuánto. una inventa, sí. ¿no? Lo inventan sí. sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, completamente, porque a veces yo tengo muchos alumnos, eh, bueno, mis alumnos son adultos, y y hay, hay unos alumnos míos que tienen una idea del idioma, es como álgebra, álgebra ¿no? es como matemáticas, es como un, un formulario, porque esta palabra es como traducción, es como, intentan traducir eh, la frase exactamente, Literalmente. Igual, pero, pero, pero no, no va bien, no funciona bien eh, en, en esta cosa. Entonces, no, bueno, casi, pero no, es like the, eh, happy weekend, ¿no? Mm. Eh, buen, buen fin de, instead of have a good weekend. Sí, eh, sí, digo, sí, sí. like, Ah, ok, well, eh, felices o uh, uh, buen, good weekend. Es sí. muy común en un, un WhatsApp o en, sí. en un mensaje, ¿no? Claro, claro. Eh, claro. Pero, claro. Pero, pero, ¿cómo tú dices? No es así. It's, it's, uh, para mí es como, es como aprender una canción, ¿no? Right? It's not as... Uh, it, uh, no, no, no, si, si nos gustamos una canción no La idea no es ah, eh, leer todas las letras en un papel y ah, leer un, un montón de veces para, para aprend aprender las letras. Es más o menos poco a poco, eh, es en la cabeza, escuchando, sí. o que suena bien. Eso suena bien, vale, vale. Y de hecho, de repente, eh, sabes la, la canción, ¿no? Um, pero es un, proceso, es un proceso largo, es un proceso, lo importante, es un proceso continuo. Creo que no hay... Eh, no, hay, sí. No, sí. No, no, no hay portero, no hay gol al final, es simplemente, sí. simplemente, bueno, vas mejorando poco a poco y lo importante es eh, la mentalidad, la confianza que tienes y sí, sí er errores están bien um, y, y sigue, sigue, porque al principio en Londres las clases de español... Fatal, fatal, fatal. No, no entendía casi nada, la raíz del idioma, porque el verbo ir, ir, porque es voy con, con v, pero voy, no, no, es voy con v, voy y vamos, qué cambia, ¿no? porque en inglés los verbos no cambian, so I play, you play, we play, claro, they play, claro. más o menos es, es, es lo mismo, so, es, you know, es, eh, yo me costaba un montón, yo oh, me acuerdo una noche digo a mi mujer voy a quitar las clases de español es súper es difícil no no no no, no quita la clase claro estás en esta fase al principio es brutal pero poco a poco sigue escuchar cosas leer leer un, leer palabras en voz alta ¿no? algo así no para mejorarte hay hay unos trucos y bueno no tenemos mucho tiempo pero la, la otra cosa que me ayudaba mucho eh, era de, de leer las letras, porque la, la cosa más fácil en castellano, en mi opinión, es la pronunciación. Porque, sí. porque, porque las letras, como, como están en la, en el, en la página, eh, hablan, you know, sí. like, es como euro, euro, euro. Sí. Es no fonético, es médico, es fonético, ¿no? Es genético, ¿no? Eso es, sí. es, una, es, esa es la palabra. Y, you know, urbanización. Eso es la, eh, sí, a veces es una traba lengua, pero al final la, la, la palabra, es así, ¿no? Sí. So ese es lo más, lo más fácil, lo más, un poco más difícil, en mi opinión, verbos, verbos pasados o todo así. Pero poco a poco, ¿no? Es, eh, no hay prisa. No, no, no, no, y, y hay, hay que seguir, como dices, hay que seguir, hay que seguir, porque al final se puede hacer, mira lo que has, has hecho tú: venir a España a vivir, a trabajar, a, a, a buscar una pareja, ¿sabes? Es, hay, hay un montón de posibilidades. Pues muy, mm. Richard, vale, hemos hablado, bueno, 50 minutos, algo así. <risa> Muchísimas gracias Richard we'll, we'll we'll just finish we'll round off in, in English yeah. thank you very much thank you for reaching out to me and thank you you know for thank you for being that man who came to me in the street because <laughs> you're still talked about to this day by my suegros, yeah <laughs> well wow, that's that, that's amazing i'm glad i'm i'm glad it uh, made an impact and yeah thanks very much for for the opportunity to come on and to speak to you it's been uh, it's been a great fun and uh super yeah, it's been good <laughs> I'm and I'm sure awesome. that you you know you'll give uh, lots of people uh, you know hope and inspiration to know that that it's possible and you know if you, if really the point is just stick at it just stick at it it's not yeah. life threatening it's not life threatening it's supposed to be fun apparently you know yeah. it's supposed to be fun so just have some fun with it and and uh, and yeah. you get there exactly. Richie, Lovely. lovely uh, well the best of éxito. Uh, um, For your future here in in Spain and I hope everything goes wonderfully well for you, okay? Brilliant. Anyway. Thanks very much. Bueno. Hasta luego Adios. chicos. Adiós.